Nos regresemos a Cámara Loca. Por Hora del deceso. Ellos están a nuestro alrededor. ¿Nos vimos antes? En el cementerio. Algo está llevándose a los espíritus. Solo ella puede verlos. ¡Ay, con su don, hará todo por ayudarlos. Él está aquí. A una costa de su propia vida. ¡Ya basta! Mejor apártate, o podría llevarte también. Almas Suspendidas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde en ATV Sur. Tenemos una herida de bala, hay que llevarlo a urgencias. Cuando eres médico y estás de emergencia en emergencia. Se hizo cirugía ilegal sin permiso. Haga lo necesario para que se recupere, ¿sí? Equilibrar la vida personal y el trabajo es enfrentar los problemas con valentía y fortaleza. La influenza no es el único virus que se esparce por aquí. Grace Anatomy. Es un tumor y está oprimiendo el nervio óptico. De lunes a viernes en doble horario por ATV Sur. Necesito saber la verdad sobre lo que pasó. La asesiné y lo lamento. ¿Por qué tengo que volver a contárselo? Todos usamos matemáticas todos los días. Nosotros también usamos matemáticas para analizar crímenes. Para analizar, para analizar crímenes. crímenes. Es tan importante como para matar por él. No suenas muy optimista. Ustedes trabajan en los homicidios por separado. Y lo que necesitas es un poco de motivación. La guarda, escucha. Digamos el centro en una hora. Usando números, podemos resolver los mayores misterios. Números. Una competencia donde exploras tus capacidades y las de tu equipo. Resistir es clave. Opciones, solo hay dos. ¿Sigues? ¿O te rindes? Uno de ustedes tendrá que dejar hoy la isla. La isla, los sábados y domingos a las 12 del mediodía por ATV Sur. Con una delincuencia imparable. Un grupo de policías les hace frente. Ametralladora. ¿No? Misiones archeo! peligrosas. Quítate. ¿Cómo averiguamos quién ¿tien? contrató al asesino? Haciendo justicia. Crossing Large. Cada uno de ellos en su propio nombre Oye. puede ser un plan. Oye, Sábados Marco. y domingos, 4 de la tarde por ATV Sur. Esta es la parte mala. La diferencia entre la vida real y los cuentos... Es magia. Increíble. Es que en la vida real no existe un final. ¿A dónde vas? A la escena del crimen. Sí, vamos. Quieren asesinarla. Solo se cierran capítulos Eso fue hace años Lo lamento Había una vez ¿Qué haces? Solo busco un milagro De lunes a viernes a las 2 de la tarde Solo por arte de Sur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 Con una delincuencia imparable. Un grupo de policías les hace frente. Ametralladora. Misiones peligrosas. ¡Quítate! ¿Cómo averiguamos quién contrató al asesino? Haciendo justicia. Crossing Live. Cada uno de ellos en su propio nombre. Oye. Puede ser un blanco. Oye, Sábados y domingos, 4 de la tarde, por ATV Sur este martes no te pierdas, nuevo Día Magazine. Como cada martes tendremos la mejor asesoría inmobiliaria junto a Waco, agente inmobiliario. En esta oportunidad nos hablará sobre los factores claves para la decisión de compra de un inmueble. Y Catherine esa planeadora de eventos, nos hablará precisamente de qué eventos están permitidos realizarse y cómo se deben hacer. Y es martes, martes de ritual junto a Braya, Kelly, tarotista y esotérica. En esta oportunidad nos trae un ritual para abrir caminos. Todo esto y mucho más aquí en Nuevo Día Magazine. Mason Spellman. equipo antiterrorismo solo es tan bueno como su líder. Sí, es el agente especial Gibbs. Y él es el mejor. Tenemos un humano muerto, vámonos. Enseguida jefe. Siempre contra el reloj. Demasiado bla bla bla, no tengo mucho tiempo. Enfocándolos en su trabajo. Le avisaré a su equipo de seguridad. Cuatro de queso, cuatro de peperón y cuatro de salchicha. Criminología naval. A trabajar. De lunes a viernes a las 7 de la noche y los sábados y domingos a las 10 de la noche por ATV Sur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 Cuando regresemos en Cámara Loca. Buenas noches, bienvenidos como siempre a la edición central de ATV Sur Noticias. Hoy lunes 4 de octubre iniciamos una nueva semana de información y bueno, como siempre...